Quizás, eh, haber hablado con personas que no debería haber hablado en un momento determinado, eh, hablar de la competencia, decir cosas malas de la competencia, pero son cosas, son cosas que se van aprendiendo en el camino y que hoy en día, gracias a estos errores, pues bueno, se han ido evolucionando y he ido aprendiendo de ellos. pues a ver hay una herramienta que se llama AleoLitics que además es eh, bueno soy socio fundador de ella no es demasiado conocida eh, y se trata es una herramienta de link building o sea de campañas de creación de campañas de branding de comunicación link building creación de contenidos tanto a nivel nacional como internacional Lo mejor del show de beach es la cerveza, ¿no? lo mejor es el ambiente, la buena gente que viene aquí, todos los contactos que puedes llegar a hacer, la buena organización que hay y el buen rollo. O sea, es un congreso a los que, a, que invito a todos los que no hayáis venido a venir a, porque vais a aprender muchísimo y porque vais a hacer muchos contactos.